si en todas las escuelas se empezara por moverse, ya no digo, ¿eh? desde la materia de educación física, si todas las escuelas tuvieran su cuarto de hora, media hora de moverse antes de empezar con sus microcápsulas, depende de en qué situación, con las máximas posibilidades de... Ineludiblemente tenemos que ir allí. No sé... ¿Cuándo tardará el sistema educativo en integrar esto? ¿no? Pero... Lo que depende de nosotros está claro. ¿eh? Dar acceso a este conocimiento a la autoridad comunidad, a la comunidad educativa también es importante. Claro, yo puedo tener un, un, un profe de mates quejándose porque me vienen re, revoltosos después de educación física. ¿no? ¡Ay, es que me vienen! Me súper revoltosos. ¿eh? Otra cosa es cómo los llevamos a la calma nosotros. ¿eh? O puede un profesor de educación física, de matemáticas, y me diga, oye, hoy tengo examen. Por favor, venga, vamos a coordinarlo. ¿Qué podríamos hacer? Claro, si no tienen esta información es muy difícil. Si ya la percepción de nuestra materia a veces nos es, no es, no es alta, tenemos que ayudar a cambiarla. ¿Sí? Y esto de crear una cultura global de la actividad física, yo creo que es, no es solo mi materia de educación física, no, es todo el colegio. Es cómo involucramos a los chavales a hacer actividad física para todo. Eh, los desplazamientos a las familias a los propios docentes, etcétera etcétera. es tenerlo en cuenta ¿Mm? muy bien ahora que hemos explicado el chollo que representa la educación física y ser docente de educación física que es mayor chollo aún lo, lo acabaremos de ver en, en breve eh, tenía intención de explicaros hoy con el tiempo que nos queda un poco, algunos conceptos de, relacionados de cómo aprende el cerebro que valdría la pena tenerlos en cuenta nosotros como docentes de la materia de educación física. Y eso es lo <coughs> que es. he pensado hablaros del refuerzo positivo de aprender imitando, de visualizar, de, del cambio como oportunidad y de este constructo de que creer es crear, ¿vale?, eh, lo repasaremos un poquito pero son cosas que como docentes creo que es importante tener en cuenta ¿eh? Eh, podemos ser docentes que dan mucho feedback o que dan poco feedback docentes que refuerzan mucho o que refuerzan poco y os explicaré un poco cómo funciona esto del refuerzo positivo en el cerebro para que lo tengamos en cuenta ¿vale? dice, el aprendizaje de cualquier destreza motora progresa sobre todo cuando los movimientos ejecutados me llevan a conseguir el efecto deseado ¿sí? esto dices, oye esto es aplastante, ¿no? si yo tengo que resolver una acción motriz y lo que hago me lleva allí ahí está el aprendizaje, perfecto a tener en cuenta que cuando esto pasa, se libera dopamina ¿Sí? Y esta dopamina eh, va directa a las redes neuronales que han dado la orden de aquel movimiento y las que sustentan aquel movimiento. De manera que cuando yo hago un movimiento y me sale bien, en mi cerebro tengo las estructuras que han permitido esto, este movimiento, premiadas, con un premio dopamina. Están celebrándolo, como si hubieran marcado un gol. Súper contentas. ¿Vale? Muy bien. Esto es importante, ¿por qué? Porque cuando yo tenga que volver a hacer la, la acción motriz, ¿qué redes neuronales se van a reclutar? Las premiadas. ¿Sí? Entonces, es importante saber cómo yo hago una acción motriz y tener un feedback claro de si aquello está bien hecho o no, porque cuando yo soy consciente de que algo está bien hecho, todo lo que sustenta en el momento es premiado y con muchas más posibilidades de ser reclutado... la próxima vez que tenga que desarrollar dicho movimiento. Por lo tanto... hay veces que... hay acciones motrices que es súper fácil ver... si tengo el efecto deseado o no... pero hay otras que no tanto. Por eso... la importancia de fipa es muy importante. Es muy importante que los alumnos sepan... cuándo hacen las cosas bien y cuándo no. Y que se les recalque. ¿Por qué? Porque así dejamos actuar la dopamina... Y es más fácil que el aprendizaje, el aprendizaje quede consolidado y que a partir de él lo podemos, lo podemos dotar de complejidad ¿Vale? Y después hay otra cosa. Según lo que acabo de explicar, el alumno a la que normalmente le sale bien toda la primera y siempre tiene el efecto deseado, claro, siempre mejora. Y el alumno que no lo tienes súper chungo ¿por qué? porque lo prueba, lo prueba, lo prueba no tiene un feedback positivo y no sabe, a ver, ahora pruebo esto ahora pruebo aquello, no tiene unas redes neuronales que digan, a mí, a mí recrútame a mí, que saldrá bien ¿sí? por eso es tan importante que cuando enseñamos una habilidad motriz, sobre todo si es compleja la, la podamos secuenciar lo suficiente como para que todos los alumnos lleguen a, a un momento en el que digan efecto deseado, dopamina redes neuronales sustentadas a partir de aquí el siguiente, a partir de aquí, el siguiente partir de aquí el siguiente ¿sí? por lo tanto recordemos esto el feedback constante sobre todo cuando es difícil darse cuenta y sobre todo con los alumnos menos hábiles secuenciar al máximo para que puedan ¿vale? esto es importante bueno Va, ya sabéis ¿no? que aprendéis imitando Bueno, os habéis preguntado alguna vez el dilema de ¿tiene el docente de educación física saber ejecutar las acciones que va a llevar a cabo el, el alumno? Pero que ha, ha habido polémica y todo? ¿eh? ¿a Aquí sí? <risa> eh, y la ha habido y la hay ¿eh? bueno, yo os voy a contar cómo funciona el tema y vosotros decidís ¿vale? mirad este vídeo a quien le haya gustado el baloncesto, es posible que haya visto esto y digo. A quien no, pues no tanto, ¿no? Pero está claro que aprendemos imitando. Yo os explicar el proceso. yo ahora os voy a hablar de las neuronas espejo, pero esto no quiere decir que solo se activen estas neuronas. No hay proceso humano alguno en el que casi no sean implicadas todas las partes del cerebro ¿eh? ¿vale? pero vamos a hablar de las neuronas espejo, son un grupo de neuronas que sobre todo están en la corteza motriz no únicamente pero sobre todo que se activan cuando ejecutamos una acción pero también cuando observamos a alguien ejecutar una acción ¿sí? esto lo descubrieron el llamado grupo de Parma en los años 90 tenían unos macacos en laboratorio, con unos electrodos enchufados en el córtex motor ya sé que esto tampoco nos apetece mucho oírlo, pero es como... y estudiaban, eh, cuando cogían un objeto, pues que parte de cerebro se activaba mira, pues mira, hay actividad en el córtex motor, saltan aquí, no sé qué Se ve y cuenta la leyenda que un día vuelven los investigadores de comer con un helado y cada vez que cogían helado y se ponían a la boca para comer se disparaban los electrodos enseñando actividad motriz en la corteza motora de un mono que no se movía entonces, ¿y eso qué es? ¿esto qué es? el que ha acabado llamándose sistema especular o neuronas espejo es decir, unas neuronas que no solo están activas cuando nosotros ejecutamos una acción sino cuando vemos a alguien ejecutar una acción ¿Sí? es decir si ahora yo abro la botella y bebo, vosotros también. ¿eh? <coughs> Literalmente, compartimos el cerebro a menudo, ¿eh? los humanos. Eh, se ha experimentado en futbolistas y se ha visto que cuando chutan tienen una actividad mental concreta. Cuando ven chutar, similar, muy similar. No es la misma, ¿eh? pero es muy similar. Y cuando escuchan el, el, el ruido de, de un chu, sí, también. ¿Por qué se contagian los bostezos? Los ¿Sí? ¿Por qué cuando ves a alguien comiendo algo... ¡Ay, tú también lo querrías! Porque tenemos las neuronas de espejo que hacen esta función. Es decir, sustentan el aprendizaje a través de la imitación. Yo ya os he dicho, ¿no? Que las tenemos y que sirven para esto pero ¿qué función súper importante creéis que pueden tener también? Unas neuronas que se activan, tanto cuando yo hago la acción como cuando la veo. Va. ¿A alguien se le ocurre? No. Imaginaros que viene hacia vosotros alguien así. ¿Eh? ¿Tiene que llevar un cartel que diga que voy a romper la cara? No, ¿verdad? Claro. ¿Por qué no? Porque tenemos neuronas espejo. Y parece ser que su función principal es entender las intenciones que hay siempre en las acciones de los otros ¿vale? porque en toda acción de otro ser humano hay una intención y si yo soy capaz de entenderla tengo una, una ventaja muy grande ¿no? respecto a no tenerlo es el mecanismo a través del cual sabemos que piensan, hacen y sienten nosotros eh, habéis oído hablar del un espejo, no sé si, hoy ya, ya lo habéis oído, y del constructo social de la empatía, pues este sería su sustento biológico. ¿Vale? Y el que explica que se contagia todo un poco. Muy bien. Teniendo, teniendo en cuenta esto, si las neuronas se activan al ver a alguien realizar una acción, son responsables de la más arraigada y significativa estrategia de del es ser humano. Es lo natural en nosotros aprender imitando, ¿vale? Es lo más natural. Atención. Ciertamente aprendemos imitando y solo con 40 horas de vida ya lo hacemos, ¿eh? O sea, es una predisposición biológica espectacular. Pero tenemos que tener en cuenta esto también. ¿eh? Aprendemos imitando. Y esto hablaremos un poco. Y este proceso es el que explica el fenómeno de, de los tutoriales. ¿Eh? Mira, arriba pone cómo utilizar un cuadro de sombras. Y bah, te explica, pero bien, ¿eh? bien, bien, bien explicado. Y abajo tienes opción de poner el play y, y mirar. ¿Cuál escogeríais? Porque escogemos lo natural. Mira, vamos a hacer un experimento. Esta unidad de grupo. yo ahora os voy a poner unas instrucciones motrices proyectadas. Y voy a cronometrar cuánto tardáis en realizarlas. Es vuestro objetivo, ¿vale? Vuestro objetivo es mirarlos a ellos. Vamos a contar cuánto tardan, ¿sí? Eh, Estáis a punto. Eh, situación de salida. Esta, sentados, manos en los muslos, ¿eh? Molo. Preparados? Espera, que pongo el crono. Esto es serio, ¿eh? Esto es muy serio. Que eh, vosotros no miréis la pantalla, ni ¿eh? a los ¡Ah! ¡En ánimo! ¡Ya empezar, eh! ¡Ah, vamos vamos sigue. ¡Ahí tenemos el dinero! ¿Qué está pasando? ¿Si es que es bueno, hemos tenido el resultado que hemos tenido y hemos tardado 47 segundos con 70. Muy bien, buen trabajo. Este grupo, vais a hacer lo mismo. Y mirándome. A ver cuándo tardamos. Venga. Todo el mundo. Imitando. Eh, aprendemos imitando. <risa> eh, si damos al alumnado la posibilidad de observar previamente todo aquello que tiene que reproducir, le estamos facilitando, pero aprenden aprende mejor, más rápido, de manera más eficiente. Por lo tanto, bueno, yo no adentro en ser sí docente tiene que saber reproducir aquello que enseña. Pero sí que tiene que contar los recursos necesarios para enseñar un modelo. A través de él o a través de quien sea. Pero es importantísimo. Porque por muy detallada que sea la explicación, nosotros estamos hechos para imitar. Y aquí vamos a quedarnos un poquillo porque es que es muy importante. Ah, y otra cosa interesante. Cuando ponen en resonancia a la gente lo estudian el cerebro, a ver, cuando observa, se han dado cuenta que si las personas saben que tendrán que reproducir el gesto después, tienen más actividad en las neuronas espejo. Si están motivadas, tienen más. ¿Vale? O sea, que no es solo va un ejemplo, sino animar a los alumnos a observarse los unos a otros, y a observar siempre lo que ven, porque ver es aprender a través de las neuronas. Bueno, también desaprender en función de, que, de lo que veas. Pero está esta, esta opción. Mirad, hacen una prueba, eh, tienen una mesa parada para merienda, parada no es, bueno, preparada, preparada para merienda, ¿vale? Cuando eh, está con los bollos, la chocolate, el chocolate y todo, ¿sí? Eh, se ve una mano yendo hacia la mesa Uf, actividad cerebral de las neuronas superactivas. Cuando está la mesa con todo acabado, no queda alimento y es para recoger la mesa, hay una mano acercándose ni a la mitad. Claro, porque es que estas neuronas captan la intención. Y si tú le dices a un alumno observa... Y le explicas por qué. Y, y, y, y Es un conocimiento que no es difícil y que y además ellos lo experimentan. A todo el mundo se le pega un bostezo. A todo el mundo se le pegan. Un... Nos contagiamos constantemente, ¿no? Pues es eso. No solo vamos a poner modelos para que puedan observar, porque tienen una estructura que les predispone a aprender a través de esto, sino intención, motivación. Eh, cuidado, que tú tendrás que realizarlo después. ¿Vale? ¿Sí? Bien. Y aquí voy, a tener en cuenta, muy en cuenta, las personas exhibimos actitudes, valores, sentimientos y creencias constantemente. ¡Ay! Ah, los alumnos no se quitan, Las neuronas espejo, las llevan siempre, ¿eh? Y captan todo esto, <coughs> incluso cuando esta no es su intención. Creo que, como docentes, no podemos obviar esta realidad. Es casi tan importante como lo otro. ¿Por qué? Porque nos, nos plantan en este paradigma. Aprendemos a todas las horas y enseñamos a todas las horas. Por acción y por omisión. Y es aún más importante. Súper importante. Si yo quiero un alumno motivado, entregado, interesado, que ame la actividad física, que sé tú ese alumno. Tienen neuronas espejo, contagiales. Lo que no podemos es pedir alumnos super motivados, entregados, siempre con su material, puntuales, no sé qué, y nosotros no serlo. Porque además, no hacemos lo que nos dicen, hacemos lo que vemos. vale. O sea que es súper bonito pensar que solo con el hecho de estar estamos impactando ya. Os he dicho que tenemos una profesión preciosa. Cada estímulo propuesto recablea al cerebro. Y solo con el hecho de actuar estoy impactando. ¿Cuántas profesiones tienen esto? ¿Todo el mundo querrá ser profesional de educación física? ¿Que sí? Bueno, yo, yo... Yo si no fuera me lo haría, ¿eh? Yo le pongo mucho énfasis porque creo que es claro. Las neuronas espejo nos convierten potencialmente en fuente de inspiración constante para nuestros alumnos, compañeros, a todo el mundo. Cuando salís a la calle, todo el mundo que os rodea ya logran no no es espejo. Es bonito, ¿no? Pensar que en el trabajo inspiráis. Si alguien piensa que no, lo siento. Es que sí. Claro. No, no, yo no quiero inspirar. Lo siento, pero inspiras. A lo mejor alguien me dice, uy, qué responsabilidad. ¿Por qué me has dicho que transformo el cerebro de los alumnos y ah, ya me dices que os inspiro. Uy, yo no sé si quiero esto. Cierto, es una responsabilidad, pero es un privilegio enorme eh, dedicarse a eso. Mm. Muy bien. Eh, inspiradores de alumnos. ¿Queréis saber qué inspiráis? ¿Os apetece saber qué estáis inspirando? ¿Sí? Aquí algún claro, ahí... ¿Algún al final. Vale, porque os he traído un... Un test rapidísimo para que cada uno de vosotros pueda saber qué está inspirando a su mundo. ¿Os apetece hacerlo? vamos a hacer. Mirad. No sé si conoce, conocéis al señor Seligman, es el, uno de los creadores de la psicología positiva. Y uno de sus trabajos ha consistido en ir por el mundo buscando las virtudes y fortalezas universales. ¿Sí? Y ha hecho un test súper rápido para que cualquier persona puede saber quiénes cuáles son las suyas. Además, él explica casi es un rasgo de, de la personalidad. Son cosas que las ¿Sí? Os las enseño y os digo cómo hacerlo, vale la pena. Son estas. ¿Qué tenéis que hacer? En un papel, poner numeritos, ¿sí? Yo os explico. Veis que hay unos títulos y unos eh, indicadores dentro de cada título. ¿Cómo se hace para saber qué inspiro? <risa> tenéis que ponderar, tenéis que evaluaros del 0 al 10 en cada una de estas virtudes y fortalezas. Por ejemplo, cojo curiosidad y digo, a ver... Si yo soy una persona súper curiosa, que siempre quiere saber el porqué de las cosas, inquieta intelectualmente, y cuando ya sabe el porqué, ¡pum!, ya tiene cuatro porques más, Puntuó súper alto, ¿no? Punto un 10, no sé. Como hay cuánto estima alta, pues me punto un 10. <risa> en cambio, si soy una persona más bien tranquila en ese sentido, no muy inquieta, ¿sí? De 0 al 10. ¿Ok? Esto no nos lleva más de 5 minutos. Poneros una nota, del 0 al 10, de cada uno de ellos. Los títulos no, ¿eh? los que hay dentro. Y cuando acabéis, os diré qué tenéis que hacer para saber cuáles son vuestras fortalezas. Miradlas bien, ¿os representan? ¿Creéis que os representan? Bueno, pues que sepáis que... Inspiráis muchas cosas constantemente, pero estas también. Y que, sabiendo que los alumnos van con neuronas espejo, que el mundo entero va con neuronas espejo y que yo también, es interesante saber y coger conciencia de qué estoy inspirando y de qué no estoy inspirando. ¿Sí? Estas cuatro son vuestras fortalezas ¿no? y son las más bonitas, las que representan. También podéis mirar... Las fortalezas que tienen peor nota y valorar, uah, a lo mejor os apetecería un poco más de esto. ¿no? ¿Sí? Todos llevan las fortalezas. Si vas con intención de expresarlas, se expresan más. Si tienes cuidado de que inspiras y que no, bueno, deberíamos tener cuidado. ¿sí? El que haya puesto sentido del humor, le haya salido sentido del humor con un 10. Este docente es sentido el humor no solo por él, lo es para todo su claustro, lo es para sus alumnos, lo es para el que haya puesto persistencia, es persistencia para él y para los otros, y constantemente nos estamos inspirando los unos y los otros. ¿Qué estamos inspirando a nuestros alumnos? Estaría bien que sabiendo todo lo que sabemos, les inspiramos ese amor por la actividad física, ese compromiso, en moverse, en tenerlo en cuenta, en disfrutar de esto y en no dejarlo nunca. ¿Vale? A. Ah, y también, como, como dato interesante, hay un autor que dice que somos la media de las cinco personas con las que más nos relacionamos. Claro, dice que somos la media de las cinco personas con las que más nos relacionamos. estás pensando, ¿quién son? ¿Quién son? <risa> es que claro, que claro. Igual que los, los alumnos también, todo el mundo es la media de las cinco personas. Si me relaciono con cinco personas con las que más me relaciono no hacen deporte, es más fácil que yo no haga. Si son personas muy bondadosas y compasivas, es fácil que yo... Porque, porque todo se contagia, porque todos tenemos neuronas espejo y muchas otras estructuras que intervienen en estos procesos. Como ya he dicho antes, he hablado de neuronas espejo, pero no solo hay actividad en las neuronas espejo. Hay en más partes, ¿eh? ¿Alguien quiere cambiar de amigos después de esa... De compañeros de trabajo, de alumnos, de... de... También va vale a tener en cuenta que vosotros estáis influ... influen... influenciando a gente también, ¿no? Yo creo que es muy bonito irse a la cama cada día pensando que nuestra influencia ha sido muy buena y que hemos tenido influencias buenas. Esto también podemos escogerlo, igual que los estímulos que determinan hoy, ¿cómo será mi cerebro mañana? Vale. A ver, este test, como es autopercepción, si lo dais a alguien que os conozca mucho para que os lo haga, tendréis una visión un poco más amplia de... Eh, eh, no discutís, ¿eh? Por eso. Claro, tú te has puesto un 10 en algo y te pone un 3. ¿Cómo uno en un 3? Pero pues si soy súper bondadoso. O con el perdón. ¿Cómo uno en un perdón? Si siempre perdono. Pero Pues es súper rincoroso. Vale. Este, sin que vean vuestros resultados que esto sería un sesgo importante ¿vale? si alguien se ha puntuado con 11 y 12 en todo o con unos y ceros en todo también valoraría el autoconcepto ¿vale? un repasito al autoconcepto ¿vale? hemos visto la importancia de reforzar dar feedback y secuenciar los contenidos para ayudar al proceso biológico que impregna de dopamina las estructuras neuronales que sustentan una acción motriz. Hemos visto la importancia de dar un modelo a imitar, porque es nuestra manera de aprender, y de estimular a los alumnos que utilicen este mecanismo, que le ponga intención para aprender. Y ahora vamos a hablar de la visualización. Visualizar es entrenar. Os cuento un par de cosas. La primera es que el cerebro no distingue entre lo que es real y lo que no. ¿Sí? Ahí está diciendo, ¿qué? No, no, a él le da igual. Mira, eh, el cerebro humano no distingue entre... Se estresa igual si tiene un león delante que se, si se imagina que tiene un león delante. No ven igual, pero casi. Somos los únicos que tenemos ansiedad. ¿Y si no llego? ¿Y si no apruebo? ¿Y si no es sale? ¿Y si me deja? ¿Y si? ¿sí? ¿Es real esto? No, no lo es aún. Está en el futuro. Pero el ser humano se imagina cosas y el cerebro, como tampoco tiene mucha idea de lo que está pasando en la experiencia, de lo que está pasando dentro, lo experimenta no igual, pero muy similar. De, de hecho, eh, hay un neurocientífico que se llama Paplosky, que estudia el estrés y tiene un, libre, un libro que dice ¿Por qué las febras no tienen úlceras de estómago? ¿Por qué? Porque no imaginan. Solo se estresan cuando está el león allí. Por la noche no están pensando ¡Uy, he visto un león! O ¡Uy, veré un león, se me va a comer! No. Por la noche, ¿qué estoy haciendo? ¿Comiendo? ¿Comen? En cambio, ser ser humano. No. Como unos campeones, como proyectaban el futuro. ¡Buah! Podemos imaginar cualquier cosa. Ahora bien, estos se puede utilizar en beneficio igual que a veces eh, nos dificulta nuestra adaptación ¿vale? visualizando creamos adaptaciones en el cerebro cambiamos la estructura y la fisiología del cerebro solo imaginándole ¿eh? ¿vale? Eh, y creamos redes neuronales que sustentan esta experiencia que no hemos vivido físicamente eh, a las que recurrimos cuando se da el estímulo o cuando tengo que ejecutar la acción o la situación en sí ¿Vale? ¿Os acordáis de la neuroplasticidad que os he explicado antes? Es la que explica esto. ¿Vale? Toda vivencia, toda, cualquier comportamiento, pensamiento o emoción, ¿sí? Recablea el cerebro. No solo los comportamientos, ¿eh? También las vivencias emocionales y el hecho de pensar crea redes nuevas. ¿Vale? Os cuento una cosa interesante. Habéis oído explicar el, el, el, el experimento del piano del de señor Álvaro Pascual Leone, pues lo cuento. Coge un grupo y lo divide. Aquí. Eh, el grupo que también nos ha realizado antes. <risa> La Acción Madrid. Este grupo, sí, lo coge y dice, mira, vosotros vais a aprender a tocar unas escalas de piano, simples, con aquel piano de allí, Dos horas al día, cinco días. Y sí, sí. Vais pasando cada día dos horas, pum pum pum, pum pum pum pum pum, pum. ¿Sí? Y a vosotros, pues, coge y les dice, mirad, ¿veis aquel piano de allí? ¿Veis estas escalas? Vais a imaginar dos horas al día, durante cinco días, que tocáis estas escaleras con aquel piano de allí. ¿Sí? Y sí, sí, concentrados, imaginando durante dos horas el aprendizaje que no se está llevando a cabo a nivel físico, ¿vale? Los miden eh, por neuroimagen en el córtex motor antes de empezar la experiencia y los miden después. ¿Y qué resultado encuentran? Este, los dos grupos crearon redes neuronales nuevas en el córtex motor. Los que habían pasado por la experiencia, sí, y los que no, también que alguien está pensando ya ya muy bonito pero quién tocaba mejor el piano eh? porque claro al cabo de dos horas no había diferencias no había diferencias en el desempeño de tocar las escaleras Álvaro Pascual Leone tenía la obsesión de demostrar al mundo que el ser humano es capaz de cambiar su cerebro solo pensando ¿sabéis cuántos pensamientos tenemos de media los humanos? 60.000 al día. Cuidado con lo que piensas. Ah, y 60.000 60 al día sin diferencia de género, ¿eh? No hay diferencia de género en esto. Sí que es verdad que el género femenino utiliza más semántica. No, no, no hay menos Muy bien. Entonces, ya tenemos demostrado que cuando una persona visualiza una situación concreta, crea estructuras en el cerebro que sustentan esta situación, es decir, tenemos demostrado que podemos vivir eh, en el futuro sin pasar por la experiencia física de lo que esto representa. La visualización crea experiencia sin pasar por la vivencia física. Cada vez que imaginamos la acción motriz, nuestro cerebro la ejecuta, casi en su totalidad hay una inhibición final del movimiento pero sí que hay actividad en las fibras musculares ¿eh? hay un estudio súper simple de flexión de brazo con mancuerna de visualización con eh, eh, ganancia de fuerza de un tanto por ciento de fuerza en el bíceps, braquial. pequeño, ¿eh? pero lo hay esto lo estudiaron en personas lesionadas, que, no, que en su proceso de rehabilitación les animaron a visualizar todo tipo de situaciones entrenamientos y entrenamientos y constataron que perdían menos masa muscular, que tardaban menos en, en adaptarse a, a, al proceso propio de la vuelta al ejercicio, etc. Etcétera, etcétera. ¿Por qué los esquiadores de Copa del Mundo los veis allí? ¿Sí? ¿Por qué a muchos esquiadores de Copa del Mundo ¿Eh? Los ves allí, a veces con los ojos cerrados o a veces realizando todos los movimientos que. ¿Por qué los cirujanos visualizan? ¿Por qué los músicos visualizan? Porque mmm, entrenan. O sea, que la visualización es una herramienta que es interesante. Muy interesante. He preparado una visualización para el final. Y es la misma para los dos grupos, no pasa nada.